Seres bienvenidos a mi canal Yo soy El Marquita uh, Te pregunto ¿Quieres ver algo muy lógico? Pues, hola, me llamo Marcos <risa> ¡Gay! Sí, no dio risa, no sé. Bueno, después de esta introducción sin mucha risa y sin mucho contexto, quiero ir directo al grano de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Como has podido ver en el título de este video, vamos a hablar sobre los influencers y lo que conlleva ser influencers. De todo el asco que dan, o sea... Y si realmente vale la pena ser un influencer O sea, un influencer Pero antes respondámonos la pregunta clave ¿Qué es ser influencers? Ok, para mí ser un influencer es una persona que influye en las emociones Y en las decisiones que toman otras personas que lo siguen Y te preguntarás, ¿cualquiera puede ser influencer? La verdad es que yo creo que no A ver, seamos claros y concisos Una persona que tiene miles de seguidores, millones de seguidores, por muchos seguidores que Tenga, no puede ser un buen influencer Si no tiene un talento especial Que lo diferencia del resto o que llame La atención, además de sus Muchos, innumerables Números en seguidores Yo siempre he hecho una cosa de las redes sociales Lo más difícil es salir de cero Pero mientras más va subiendo su seguidor, más seguidor, más seguidor, más Fácil, se te hace sea, se te hace. Es como un efecto arrastre, pero esto no hace que la persona con muchos seguidores sea un influencer. Lo que influye a las personas son los números y la cantidad de personas que la siguen, no realmente su contenido ni su calidad. Muchas personas en las redes sociales son conocidas por bailar, cantar... También tenemos las personas que hacen arte Las que cocinan, blogs, escriben literatura Bla, bla, bla, bla Y esas personas muchas veces no tienen el merecimiento Que merecen Porque la verdad es que tú ves redes sociales Y ves que las personas con muchos seguidores ¿Qué son? Mujeres bonitas con buenos cuerpos Que mantienen una vida fitness Más o menos activa de Hombres más o menos musculosos Que se ponen 28,000 ¿Tú? trillones, trillones? ¿Te ficho en la cara? Hay que cubrir la cámara, padre Y te preguntarás ¿Qué hace si tienen tantos seguidores? Pues ponen su cara, su cuerpo Arriba de una tendencia Comen la tendencia, lo suben a las redes sociales y ya. y ya ¿Cuál es su talento? Su físico y su poquitico de carisma Sí, porque no creamos que tengan mucho carisma Su poquitico de carisma Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Kuno Todos conocen a Kuno? influ ser mexicano que se hizo viral en TikTok Haciendo uh, retos, baile, challenge Pero es que Kuno no se hizo famoso Inventando una nueva moda, un nuevo estilo Kuno lo que hizo fue hacer un baile Que ya estaba hecho famoso, un challenge, Lo copió a su manera tan excéntrica Lo subió a redes sociales y ¡Bum! No hizo mucho más Yo no conozco realmente a Kuno en persona Incluso consumo muy poquito de su contenido Porque no me parece interesante, la verdad Pero da mucha cringe verlo Verlo, sí, da mucha cringe Pobrecito Y pues sí son los influencers que no tienen una pica de talento Que seamos claros, no son influencers, son personas muy seguidas Pero que el 90% de sus seguidores solo les interesa seguirlos Para estar un poquito al tiempo, a la moda de quiénes son las personas más seguidas Y ya, el salseo, baby, salseo Volviendo con el tema, otra de las influencers, ya saben, influencers Que quiero hablar es sobre Belle Delfin Todo el mundo conoce esa muchacha que pone la carita, a ver? ¿En serio? ¿Qué ha hecho hoy en las redes sociales para ser famosa? Pues poner esa cara y subir contenido bastante sexual y morboso Como siempre digo, no la conozco personalmente Pero acá que me diga que es influencer porque miles de personas la siguen O sea, es una locura La mayoría de personas que la siguen son personas que caen en su contenido altamente sexual ¿Por qué no me digas a mí que los contenidos ya son educativos y son entretenidos? No sexuales, que sí que muchos hombres y quizás mujeres también piquen en su contenido, que al final para eso lo hace, pero no quiere decir que sea influencer, esto no, es una persona conocida y seguida, pero no influencer, dime tú en qué me influye a mí Bernal al fin en mi vida, o sea, en qué sentimiento, en qué emoción, en qué decisión, quizás influencia a muchos hombres a pagar el su dale para allá, chocochino, que sus fotos están en Google. Eso me dijeron. Eh, yo no he entrado. Yo... yo no he entrado. Bueno, ya sé que entendieron. Personajes como Ben fin que hay muchos en las redes sociales y muchos en TikTok. Mujeres que salen enseñando la mitad de su pompe y bailando más o menos sexualmente. Y que después tú lo ves con casi un millón de seguidores en las redes sociales y dices, ¡Wow! ¡No! Famosa no es. Es una mujer bien sexy que muchos hombres quieren meterle el pipi. Y muchas mujeres En <risa> ningún Claramente por sus ganancias Habían un estilo de vida Más alto que el de nosotros Y realmente El humano les gusta ver Lo que no pueden tener Ni ser Somos raros de cojones Pero ahora que me están viendo, Bueno, creo que me están viendo Alguien de esta parte del video Quiero compartir mi indignación Con TikTok e Instagram Este tipo de creadoras de contenido Muy sugerente Demasiado sugerente En sus cuentas suben De todo tipo De atrocidades sexuales Eso me dicen Eso me dicen Pero muchos creadores De contenido De humorístico O sea, críticas Dicen una pinche mala palabra Muestran un pinche mal gesto, ya le encancelan la cuenta, le tumban los videos, le desmobilizan todo, cuando yo he leído los términos de esas aplicaciones dicen que nada sexual, o sea, ti... Cada tres videos que me recomiendas me ponen un pompis en la cara COMO TÚ NO ME VAS A DECIR A MÍ QUE ESO ES CONTENIDO SEXUAL Claro, claro, como te genera ingresos y seguidores te conviene bla bla bla, bla. Hipócritas. También quiero hablar de las personas absurdas que hacen de todo tipo de cosas para ser virales ¡Ah, Que ah, locura Kylie Jenner, challenge, Ajo en la nariz, challenge, Come no se quema más, Condón, challenge, What the fuck, los putos chalengue y asquerosos, innecesarios y absurdos ¿Eh? ¿Qué es en serio, no se sé, puede ser tan absurdo, por, pero por seguidores lo hacen el condón challenge y echar agua en un condón y tirátenlo en la cabeza eso es una locura quiero pensar que la mayoría de personas que han hecho ese challenge son personas vírgenes que no saben para qué sirven los condones vamos que lo eran de agua y se lo ponen en la cabeza pero se lo ponen en la cabeza equivocada ay pobrecito, mira una cosa consolada ¡son absurdos! yo me calento rápido con estas personas en las redes sociales y después están diciendo ¡ay mi video se está viral! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! Y cada vez que me pongo a pensar de esas personas que son tan absurdas De hacer absurdideces en las redes absurdas Para ganar likes, seguidores y comentarios O sea Me caliento Dame tomar agua, que me caliento, una vez. Ya viré, a tomar agua eh, traje una regla Te preguntarás para qué la regla Y la regla es para... ¡No! A todo aquel que sirve a tu pideces por las redes sociales que me están molestando, que se están buscando lo que no están pues ustedes yo me, yo me molesto rápido, soy un cubano que me molesto rápido te tú ti. tú tu tú, tú, esta guitarra Te la tiro por la cara te... Después te toco la guitarra el calor, La gente es anormal, es que la gente es anormal La gente hace cada memoria en las redes que yo me, to me, to me toco a ver el Calor, te toco ya, ya Y esto es todo por el video de hoy Recuerda que yo soy el marquito y si nunca has visto un video mío, suscríbete porque es gratis. Y no... O sea, estos tiempos de video es caro. Suscríbete. Es gratis. Y si ya estás suscrito, regálame un like. Si no, también regálame un like. O sea, no se te caño. Ten cuenta que tú decides a quién seguir. Así que sigue mami ¿Quieres ver a algún talento? Soy macho, pecho peludo Mira, mira, ¿estás bonito? ¿Qué bonito? Jejeje. Te mando un besito bien rico. Es más, no te lo voy a mandar, te lo voy a dar directamente. Porque es más educación tirar las cosas, ¿sí? No te sientas solo. Estoy yo aquí para ti. Un besito.